Enríquez Díaz López, mejor conocido como Richie, fue condenado este viernes a 20 años de prisión por la muerte de Pablo Holguín Martínez, quien según las informaciones le quitó la vida con el fin de robarle una motocicleta y un arma de fuego. Familiares del finado muestran su satisfacción tras la sentencia. Estamos de ser verdad que le, le apliquen los 20 años, nos sentimos, por decirlo así, un poco tranquilos. Y para nosotros la justicia hoy ha, ha triunfado, esperamos que sí si, si sea verdad que lo cumpla, porque de no ser así, las cosas cambiarían. Lo único que queremos es que se haga justicia y que pague por lo que hizo, que pasó un hombre muy serio y muy decente. él. Ah, que, que sí... ¿Satisfecha? Satisfecha, claro que sí, porque 20 años en la cárcel son muy. En tanto que el abogado de la parte acusadora explica la conclusión de este proceso legal. Eh, en el día de hoy se conoció el, el juicio de fondo que se le sigue al imputado, eh, el imputado Richie, eh, condenándolo a una pena eh, de 20 años. Eh, yo pienso que.